No tienes corazón, me hace sufrir, me hace llorar. ¡Suscríbete el corazón. no tienes corazón Me haces sufrir, me haces llorar No me sabes valorar Lo que tú haces es burlarte de mí Es mejor que terminemos así Porque ya no aguanto más de ti Ser